Muchas veces nos rebasa el mundo y sus costos, y tal parece que no importa lo que hagamos, nunca tenemos el suficiente dinero. Pero no te preocupes, hoy tenemos unos consejos que puedes aplicar la próxima vez que recibas, ya sea tu sueldo o algún dinero extra. Pon atención, pero antes recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. No malgastes. Sabemos que al recibir un dinero extra, la tentación más grande es gastarlo. Quizá comprar los tenis que tanto hemos visto, un nuevo celular, o cualquier cosa que esté en nuestra lista de deseos desde hace mucho tiempo. Pero lo ideal es aguantar y no hacer compras compulsivas. Créenos, estilócrata. Las satisfacciones instantáneas no nos dejan mucho. No gastar el dinero impulsivamente, más allá de darnos oportunidad de destinarlo a otros quehaceres, también da una sensación de autocontrol. 2. Paga tus deudas. Todos hemos tenido alguna deuda que aparenta ser impagable. Y tal vez lo parezca, pues en lugar de liquidar cuando tenemos la ocasión, nos hacemos de la vista gorda y nos proponemos pagar el doble a la siguiente quincena. Cosa que seamos realistas, rara vez sucede. Así que lo mejor es que tomes el toro por los cuernos y si puedes, saldes de una vez por todas aquello que debes. En cuanto lo hagas, te quitarás un peso de encima. 3. Haz un presupuesto. Muchas veces, ni siquiera sabemos cuánto dinero ganamos, del cual debemos tener que destinar a cosas esenciales como comida, pagar gas y agua, etc. Lo mejor que puedes hacer para tener control sobre tus cuentas y, por ende, tu vida, es hacer un presupuesto. Suena complejo, pero en realidad se trata de poner por escrito cómo vas a distribuir los gastos que tienes, un tip es dividirlos entre básicos, obligatorios, opcionales y de diversión. 4. Crea un fondo de oportunidad. Esto no es más que un fondo de ahorro, donde tendremos dinero disponible para utilizar cuando se presente la oportunidad de invertir en algún negocio. Este fondo se puede utilizar para emergencias, ya sea si te quedas sin empleo, si necesitas hospitalización o cualquier gasto no planeado. Se recomienda que se componga por seis meses de gastos básicos. Ten en mente que este dinero no puede ser utilizado para cosas no consideradas como emergencia. Nada de hacer trampa y destinarlo a vacaciones o alguna compra compulsiva. 5. Invierte. Cuando tengas los puntos anteriores bien establecidos, ahora sí es momento de invertir. Pues ya sabrás que sin deudas, con ayuda de tu presupuesto mensual y un fondo de oportunidad disponible, ¿cuál es la cantidad que podrías llegar a invertir? Recuerda que antes debes informarte acerca de los diferentes tipos de inversiones y cómo hacerlo, para que así tu dinero por fin rinda frutos.